Me muchísimo tu contenido y algo muy importante para mí es saber qué es importante para ti en tu vida en estos momentos. No le hagan burla, güey, que está preguntando. Peluche, <risa> <risa> <risa> no la estuche. ¿eh? <risa> Gran pregunta, lástima que nadie le escuchó, siéntate. <risa> la verdad es que soy un dios, nunca me equivoco y me da gusto que... Que te guste mi, mi contenido, espero que tengas peluche en el estuche, y ¿ya te lo dejaste crecer o no? Eh, muy bien, Sí sabes que el peluche en el estuche no es la panza, ¿verdad? Porque eso sí te que, bueno, está bien Ahí va, uy, va súper ágil corriendo, ahí la de azul, esa de azul Es es daltónica, dale chance Pensó, pensó que la de azul era un güey de bigote y de blanco ¿no? Adelante, te escucho ¿Una petición? ¿Quieres un hijo? Otra vez no me... A ver, allá donde está el poquito, donde están esos este hobbits. No sé si son hobbits o son niños. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces para no perder tu O sea, tu personalidad es una cosa, pero tu esencia lo que te es una. ¿Y cómo sabes que no la he perdido? ¡Ah! ¿Ya quieres estar ventilando nuestra relación este, interpersonal aquí? Mira, ¿cómo, ¿cómo se la hace? Pues poniendo los pinches pies en la tierra. Porque te das cuenta que, que esto de la fama, esto de, del reflector, pues es fugaz. ¿Sabes cuántos güeyes conozco que eran súper famosos y hoy valen madres? Un chingo. Entonces te das cuenta que todo es de mentiditas. No importa qué tan famoso te creas, no importa qué tan importante te creas, pues todo tiene una fecha de caducidad. Aquí el problema es este, llevarla lo más lejano posible para que dure un chingo de tiempo esto para que puedas seguir disfrutando y sobre todo para que tú me puedas seguir disfrutando a través de mis videos de ¡Oh, Ronaldo, güey! Me... Puro cabrón aquí en Puebla Mi pregunta para ti es ¿Cómo manejas hacer o sea, el miedo este, frente al público? Porque bueno la verdad es eso que hay muchas personas aquí que nos cuesta a veces este hablarte a las personas, que tenemos ese miedo ¿Tú cómo lo lograste? Es como un gimnasio ¿De dónde crees que salieron estos pinches músculos? De la noche a la mañana, no con gimnasio, hay gimnasio mental hay gimnasio emocional, hay gimnasio de todo tipo, entonces, así como hay gente que te dice, yo te diría, jamás te voy a decir que estudies, porque te estudian los pendejos, los que no saben este, yo por eso no estudié, por eso estoy cabrón pero, así como hay personas que te dicen que estudies y que vayas al gimnasio y que todo eso es una preparación integral, te tienes que preparar en el gimnasio de la mente, del espíritu, de tu cuerpo, de tu preparación académica, de tu preparación sentimental, porque sí, hay mucha gente que se deprime y es la principal razón para que no haga las cosas, porque pues, el, el no ya lo tienes, la derrota ya lo tienes y qué bueno que la gente se canse porque así le va, va a dar más oportunidad a otras personas que trasciendan. Entonces, si tú te cansas y si tú no estás preparado para hablar en público o para enfrentar a la vida, seguramente alguien te va a rebasar por la derecha. Entonces, ponte chingón. Tú alzaste la mano y hablaste y alzaste la voz. Eso es un comienzo muy cabrón. ¿Quién sigue? No Alex, no. eh, no a... bueno, quería preguntarte. Eh. Ya sé. Ahorita que mencionabas desde un inicio que empezaste, eh, comenzando tomar marca personal de tu personaje, porque muchos conocemos tanto bien el pues como y, y, el productor y otros como irreverente personaje a los que tienen lado. ¿Qué estrategias te traías en para hacer el contacto? Para hacer el cambio, dijiste. O sea, hay diferentes caminos, o sea si, yo no sé si quieras tú ser pinche actor de Hollywood o de la televisión, Ahí esos personajes, tú vas a poder diferenciarlos con tu propia personalidad para los fines que tú quieras, yo lo hago para conquistar mujeres y conquistar el mundo entero pero hay personas que lo pueden usar justamente formarte un personaje si tú quieres, para hacer labores altruistas, formarte un personaje para inventar lo que quieras para, para inventar la cura de la próxima enfermedad, o para inventar el edificio más cabrón que se te ocurrido en tu vida, es parte de lo que tú tienes que hacer, si tú quieres hacer analogía de, de la vida y de los superhéroes pues conviértate en un pinche superhéroe sí que tengas esa doble personalidad, así como como Superman, que ese güey era extraterrestre y se vestía de, de, de ser humano, de mortal, ¿para qué? para poder hacer periodismo, pues bueno no sé cuál sea tu vocación en la vida, pero invéntate, ahí te va cabrón y eso es para todos, invéntense la mejor versión de sí mismos en la cabeza y justamente ese será su yo del futuro, si lo persiguen con lo suficiente fuerza y el suficiente este, pues poder, van a poder convertirse en eso. ¿Qué opinas de las preguntas tendrías? Por ejemplo, si tú no te acuerdas de una manera, déjame más. Porque lo que vamos a hacer en comentar los redes y tus videos, este sí que buscas la pregunta perfecta, que es la que la mejor respuesta a todos ustedes. Gracias, ahora no soy tú. Muy bien, este, no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan. Eso que te queda claro. El Primera el Segunda eh, Pues hablando específicamente De mi chamba No mamen, ¿Se han visto La cantidad de gente Que hay entrevistando en internet? O sea ya vieron Que el escorpión dorado Está presente Y alguien levantó la piedra Y de repente Todo el mundo sacó Su canal de noticias ¿Cómo le haces? Es lo mismo Es la misma pregunta Que te tienes que hacer A ti mismo A la hora de crear contenido Porque seguramente Ya hubo un güey Una chava Que en algún momento Ya empezó a hacer Lo que tú Se te había ocurrido Y alguien te rebasó Por la derecha ¿Cómo le haces En medida de lo posible Para ser original ese es el pedo, eso es lo que está cabrón Entonces hay que buscarle darle la vuelta a las cosas Hay que buscarle este, Cómo llegar hacia Los ciertos objetivos y los ciertos públicos Porque de esa forma te vas a volver Original, si tú Dentro de lo que ya está inventado Y incluyes también tu autenticidad Para hablar de un tema Yo creo que por ahí podrías llegar Yo creo que por ahí podrías encontrar esa pregunta Que haga la diferencia O ese contenido que dentro de lo que ya existe Te haga diferente a ti Quiero decir que es una vida tuya. Yo hace unos años tuve un accidente por el que estoy con el signo con la discapacidad. ¿Cuál es el mayor consejo que tú me podrías dar a mí para toda la vez y seguir luchando por los sueños? ¿Cómo seguir luchando por tus sueños? A ver, güey. Yo sé que Yo no tengo los detalles De lo que te haya pasado Pero seguramente Has visto un chingo de, de ejemplos De gente que la Que la tuvo cabrona Y que a pesar de eso Se pudo anteponer Ante esa limitante Y al final de, del día eh, Se convirtió En lo que él quería hacer Y se convirtió todavía En una versión De sí mismos Más cabrona Que los güeyes Que están completos O sin un pedo Porque la limitante La discapacidad No solamente Tiene que ver Con el físico O con un accidente La discapacidad También tiene que ver Con la limitantes que te pones en la mente, que te pone en la sociedad, que te pusieron tus papás con las etiquetas, que te pone la sociedad o tus compañeros en el día a día. Te conviertes en un güey sumiso para no ir adelante y lograr lo que tú estás teniendo. Si tú tienes ahorita un pedo y que estás superando día a día, no te preocupes, güey. Toda la gente que está aquí tiene un chingo de pedos también. Aquí el problema es quién se antepone más ante eso que lo platicaba hace rato el chingón de Alex Mondial, ante tu miedo, ante tu fracaso, ante esos obstáculos. ¿Cómo lo haces? interesante cómo, cómo lo, lo usas de alguna u otra forma a tu favor. Entonces, si tú encuentras ese camino y si crees suficientemente en ti, no hace falta que nadie más crea en ti porque al final del día las cosas caen por su propio peso y vas a ser el chingón que siempre quisiste ser. ¿Qué va a pasar después de que se acaben las personas de su vida? Importante? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es el futuro de los que tú encuentras? Pues se acaba el mundo, güey, así que disfrútalo. ¡Ja, <risa> Y vuelvo a lo mismo Estoy tratando de hacer incluyente Porque yo sé que No cualquiera está al nivel de un dios Pero Lo que te puedo decir Es que en mi caso Como en muchos otros Se pueden eh, Identificar con este pedo Cuando tú piensas Que ya llegaste a tu límite Yo por ejemplo, Eso me sorprendo de mí mismo Digo no mames Estoy cabrón güey No tengo límite Pero Hablando exactamente De lo que estamos haciendo Piensas que ya llegaste Arriba Y piensas que ya tienes Mucho ¿Cuánto es mucho güey Mucho comparado con quién Llegas a un punto En el que desbloqueas Otro nivel Y como pinche Mario Bros dice ah cabrón, ahora ya existe todo esto, pues así es, así son las cosas en cualquier carrera, en cualquier forma de ganarse la vida, y es el caso de tu dios el escorpión dorado, güey, pues cuando te ibas a imaginar que de estar este, entrevistando gente pestilente como Albertano, de repente estaba con Will Smith, y, y así, güey, y así nos vamos ahí, al ratito voy a entrevistar extraterrestres o lo que se venga en el camino, así que gente para entrevistar nunca se va a acabar, gracias. ¿Qué opinas del de, de tu hermana? Yo no tengo hermanos. ¿No? ¿Te refieres a mi mascota, el chango Wherever Tomorrow? Exactamente, ese Mira, la gracia de ese changuito cilindrero, además de comer maní, es que ha estado en esos momentos, en esos momentos adecuados. Ha tenido ese pinche olfato para hacer cosas que. o recorrer caminos que los demás no. En algún momento él se convirtió en el primero de hacer cosas en internet. Y de repente se convirtió en los primeros en hacer e sport Y el primero en hacer cosas que, que tenían que ver con, con, con, con convertirse en una figura que, que combinara el deporte, las apuestas, etc. La gracia de este cabrón es que no le pregunta a nadie para hacer las cosas De repente yo escucho, de por sí es pendejo Y después cuando me dice pendejadas, digo, güey, ¿cómo le vas a hacer para eso? No le importa, lo hace, sin importar que no tenga mucha experiencia en eso Pues porque justamente así es la vida Nadie nace sabiendo hacer las cosas pero atreverse a dar el primer paso, eso te corresponde a ti y si no lo das es por pendejo. El punto, el punto es que ese güey tuvo esa gracia y es la posibilidad que todos los que están aquí tienen. Tener esa posibilidad de dar ese primer paso a pesar de que te consideres que no estás tan, tan apto. O tan adecuado, o que no sepas mucho del tema, pues güey, pues, así empiezan todos, cabrón. Nada más el, el problema es dar ese primer paso y después te conviertes en una pinche leyenda. Ese güey nunca, pero le vale más. Una... ¡Gracias, Puebla! Vamos a gritar todos fuerte. ¡Peluche en la estuche! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en la estuche! ¡Gracias!